Saludos, este es Ricardo de Sustienta Airsoft Tactical Store acompañado de... Miguel. Eh, tu, este es este básicamente lo que vamos a explicar aquí. Qué fue lo que eh, sucedió en el Short Show 2023. Qué fue lo que pasó en el Boot Dumarex. Eh, qué fue lo que pasó con YouTube. Por qué no se pudo hacer eh, o no se dio la, básicamente la, la, la rifa de la, de la camisa de Airsoft Tactical Store. Y básicamente es un resumen de todo, de todo lo que, lo que sucedió allí eh, Nosotros llegamos allí el domingo Siempre llegamos dos días antes por si acaso hay algún retraso eh, Poder compensarlo si hay una posposición de, de vuelo eh, Y llegar a tiempo Llegamos el domingo, estuvimos lunes allí eh, Martes ya comienza básicamente lo que viene siendo todo el recorrido A través del, del short show Y estuvimos en el bus de Umarex si Empezamos primero con Umarex Haciendo el primer live, ahí fue que tuvimos los problemas técnicos, que YouTube pues, nos bloqueó el video, nos lo tumbó. Y por pues, lo que hicimos fue grabar el, el booth para tenerlo como backup y pues fue grabarlo otra vez para hacer el, el video live. Básicamente se grabó el video, ¿verdad? No estuvo en vivo. Sol, eh, apelamos la decisión de, de YouTube. YouTube nos da la razón, nos conceden y... Ya nos ponen en el aire el video nuevamente, pero ya el daño está hecho. No habíamos terminado eh, básicamente lo que viene siendo el, el review de lo que traía nuevo Umarex. Eh, eso fue mal ya como seis horas después de haber apelado que nos dan ya la razón. Ya era muy tarde, ya habían cerrado la exhibición, así que martes volvemos. Eh, sin embargo, el martes después de estar varias horas ya en el show yo pego a sentirme mal. Este va a tener dolor de rodilla dolor en el cuerpo, cansancio, y le digo a muchos que no me siento bien, este, que si podíamos volver al cuarto. Eh, ese día volvimos nos fuimos como a las dos y pico. Fuimos sí, dos o tres por ahí y volvimos. A las cinco de la mañana yo me acuesto a dormir, y duermo, digo, a las cinco de la tarde yo me acuesto a dormir y duermo hasta las cinco de la mañana del otro día. Algo que no es normal, yo seguramente no duermo tanto y pues a las 5 de la mañana del otro día pues me levanté súper pompeado fue yeah. jueves, fuimos al show show, y, eh, manejamos unas reuniones que teníamos eh, fuimos vimos los boots ese día trabajamos excelentemente sí, eso fue bien el miércoles. eso fue, no eso fue, martes fue el primer día miércoles fue el segundo día que yo me fui no el lunes fue el primer día no, no, el show show el lunes es el range, el martes abre por primera vez Miércoles es el día que yo me sentí mal Jueves trabajamos súper bien Todo el día ¿verdad? Y ya viernes como tal eh, Nuevamente a mediodía Ya tengo cansancio, doblé las rodillas eh, Nos quedamos como hasta las dos y media también sí, Más bien. o menos tres de la tarde Y ya nos vamos a, a descansar eh, Ya habíamos terminado todos los compromisos Hicimos las entrevistas que íbamos a hacer eh, Los acuerdos Y las reuniones que teníamos las completamos y cuando ya yo llego al hotel, yo empiezo a sentirme mal. Yo no me siento bien. Eh, me acuesto, pega darme escalofrío, pega a darme fiebre. Llega un momento que ya es tarde en la noche y ya yo no estoy bien. Y ya es tan y tan mal que me siento que yo le pido a, a Miguel que se pudiera comprarme. Eh, era unos potes de oxígeno. Era unos potes de oxígeno bus, porque claro. yo sentía como que me faltaba el aire acostado. Tenía que estar todo el tiempo sentado. Y de una vez que me trajeran unas pruebas de COVID, pues lamentablemente en algún momento tuvimos, eh, adquirimos el COVID dentro del, del show. Así será la razón por la cual nos sentíamos tan mal. Eh, yo me bajé la barba para poder poner, usar mascarillas y lamentablemente hice caso omiso a la responsabilidad que debí tener, que era tener todo el tiempo mascarillas. No hice caso a pesar de que me bajé la barba, no llevé mascarillas. La barba, bajarme la barba para no tener que estar arreglándome nada de eso y poder poner una mascarilla sin inconveniente alguno. Este, tuvimos el COVID, nos sentíamos súper mal mientras estábamos allá eh, trabajando. Eh, pues luego de eso se acabó. Eh, al otro día tenemos el sábado, tenemos el checado a las 11 de la mañana mm -hmm, a la 11. y tenemos que esperar hasta las, 11 de la, hasta las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche eh, un recorrido de 5 horas hasta Nueva York, una hora standby y 4 horas más para Puerto Rico. Eh, de más está decir que cuando llegué el domingo a las 2 de la tarde yo estaba en mi casa, me di un baño, dormí hasta el otro día Yo creo que estuve durmiendo corrido hasta el miércoles eh, Con dolores, escalofríos, tomando medicamentos, sin salir de mi casa eh, Básicamente ya jueves no, miércoles en la mañana. Sí, miércoles fue que yo te llamé para que sí. si salí ya bien. Yo hice, me hice una prueba, salí negativo, aún así decido no presentarme a trabajar. Eh, jueves vuelvo y me hago otra prueba, salgo negativo y nos presentamos nuevamente. Aún así yo me sentía como cansado, como un cansancio en el día de ayer, ya venimos hoy, nos sentimos, ¿verdad?, más normal eh, en el día de hoy. Y. Tenemos que le debemos una explicación a ustedes de qué fue lo que realmente sucedió Y esa es la razón por la cual no pudimos hacer el sorteo Estábamos bien indispuestos mientras estábamos trabajando No sabíamos eh, por lo que estábamos pasando hasta el viernes que se acaba básicamente el evento Pues aquí estamos para poder cumplir con ustedes Tenemos la camisa Que esta es la camisa eh, de El Tactical Actual Que se va a estar eh, rifando, muy pendiente Vamos a hacer otro blog Indicando cuáles son cuáles son los pasos a seguir para poder ganarte esta camisa de Airsoft Tactica Store. En adición, tenemos una camisa del show, del show Show 2023 de Las Vegas, Nevada. También se va a estar sorteando y se va a estar sorteando un bulto KWA Training de KWA Airsoft, donde aquí en el costado tiene un puerto USB que si quieres cargar el, el teléfono o cualquier tipo de accesorio electrónico simplemente conozca, colocas tu USB aquí y lo colocas al teléfono y ya puedes cargarlo porque a la parte interna tiene para que tú le puedes poner este un un, battery, exacto, un battery backup o una batería portable en la parte de adentro está súper lindo esto fue un regalo que nos hicieron en el boot de KWA tiene varios para poder poner laptops tiene también eh, bolsillos al costado. Tiene bolsillos a la parte de adentro. Así que esto es de KWA. Que nos hizo un obsequio a nosotros. Vamos a estar trayendo la línea nueva de KWA. Y este, eh, nos lo regalaron. Y queremos regalárselo a ustedes. Eh, vamos a decir próximamente cuáles son la, la, la, los términos ¿verdad? y condiciones del juego. Este, bien importante. Puede participar todo el mundo. Porque no se trata de una réplica que se va a estar regalando. Así que tanto menores como adultos pueden participar. Eh, ¿Qué es el Short Show? Para poder explicarla a todo el mundo, ¿verdad? Sí, que sí mucha gente me, me imagino que no sabe lo que es un Short Show como tal o es la primera vez que escucha de eso. Eh, pues la, pri la primera vez que nos acompañas, ¿qué te pareció el Short Show? ¿Cómo tú podrías explicarle a alguien qué es realmente ese evento? Pues mira, yo como lo he explicado, eh, imagínate Plaza de América con todos los pasillos llenos de bus con armas, equipo táctico, después imagínate también todas las tiendas llenas y hasta el parking, pues eso más grande todavía. eso es todo lo que son cuanto a las compañías de armas, compañías de equipo táctico, eh, mira todo lo que se tiene que ver con ese ámbito, también con lo que Airsoft y deporte, cacería está todo ahí todo junto exponiendo todas las cosas nuevas de lo que es ese mundo y todo lo que va a salir los próximos años. Para que tengan también una idea, eh, como dijo eh, Miguel, es todo lo que tiene que ver con almas reales. Eh, hay gente de todas partes del mundo, compradores y distribuidores, donde importan eh, mercancía que eh, no se cobra arbitrios y demás, por esa razón no se puede vender allí. Pero ahí tú haces las conexiones para poder luego contactarte con ellos y hay ofertas y básicamente es un, es un trade show. Donde tú puedes mostrar todo lo que tú tengas. Eh, dentro de ello. Están las compañías de Airsoft. La compañía. Eh, le llaman Less Lethal. Uh -huh. eh, básicamente. Eh, pistolas de, de bolas de goma. Eh, tirando con diferentes tipos de impacto. Y todo eso está allí. Dentro de ese show. Ese show. Yo llevamos siete años yendo aproximadamente. Y todavía yo no lo he recorrido completo a la saciedad. De hecho. Unos cuatro días no te dan. Para visitarlo. De hecho sumamente difícil pasar por todos los pasillos y ver lo que hay. Simplemente verlo sin preguntar. Casi imposible hacerlo en cuatro días de lo grande que es. sí Te va a perder parte del show porque es demasiado grande y como dijo Ricky. Siete años corrido y como, como quiera no lo hemos visto todo. Es, es demasiado grande para explicar lo que es. Básicamente haciendo un resumen nosotros llegamos. Hicimos básicamente, fuimos al boot, que es la primera reunión que teníamos en el boot de Umarex. De Umarex nos sucedió lo que sucedió, fuimos y lo grabamos, que lo tenemos ahí, lo vamos a subir al canal de YouTube. Luego fuimos al boot de Lancer Tactical, tuvimos una segunda reunión. Eh, luego fuimos al de Valken, volvimos al de Umarex, luego que nos dan eh, la apelación con Lugar. Eh, volvimos y hacemos un segundo live, nuevamente vuelven y nos tumban el live. De eh, ahí pasamos a la compañía que fue la que nos nos sorprendió muchísimo que fue el boom básicamente mm. de innovación MOS que MOS Manufacture. Eh, si tienen dudas pueden verificar en nuestro website perdón, en nuestro canal de YouTube, Airsoft Tactical Store en YouTube y pueden ver básicamente lo que por encimitas es MOS eh, estamos en estos días en contacto con todos los dealers los cuales hicimos algún tipo de acuerdo previo para poder concretarlo eh, ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eh, que tengan Déjenoslo saber eh, Ya explicamos lo del sorteo Y para futuros. futuro eh, Hay un trabajo ¿verdad? Que llevamos ya muchos meses eh, Nosotros llevamos ya negociando Eso tuvimos un año eh, Manejando la segunda etapa Llevamos Desde La segunda etapa Nosotros ya estábamos listos Desde julio y estamos en básicamente terminando enero 2023, fue en julio del año pasado, que es la básicamente las etapas finales. Yo espero que ya para mayo sí. podamos anunciar todo. En mayo cumplimos nueve años. Cumplíamos nueve años en mayo, así que vamos a ver si podemos celebrar eh, esos nueve años eh, con nueva casa, eh, nuevas facilidades... Eh, bien importante que nos sorprendió muchísimo, hay una compañía creo que nos en esa reunión eh, donde nos dijeron podemos ir a Puerto Rico uh -huh. eh, la CEO le dice al gerente general de ventas, podemos dar una vuelta por allá ¿cuándo va a ser? déjenos saber y podemos dar una vuelta por Puerto Rico en el opening verdad de lo que van a ser las nuevas facilidades de Airsoft Tactical Store eh, y nos siento súper emocionado sí. Otra compañía me dijo Cuando me hagas esta compra eh, Te voy a enviar regalos Para que en el opening verdad eh, Puedan dárselo a, lo, a los clientes Así que esas compañías Vamos a hacer un video Dándole las gracias a todas esas compañías Que nos están apoyando En el noveno aniversario Van a ver especiales Conseguidos especialmente Y únicamente Porque es un opening de tienda me explico, esos especiales no se van a conseguir en otro lado esos descuentos, porque es un permiso especial por simplemente ser un evento de, en especial de eso Tactical Store, así que si nos visitan esas personas en Puerto Rico, pues sería, la, que yo sepa, la primera vez que están eh, viniendo a Puerto Rico para ser expuestos al público. Si hemos recibido visitas, por ejemplo, de Valken, eh, vendedoras de Valken han venido a Puerto Rico y se han presentado y todo lo demás, eh, pero nunca hemos tenido una compañía para en un opening poder estar presentes y no sé si tal vez puedan interactuar con el público. Así que para nosotros será más que un honor poder tenerlos en Puerto Rico. Fue algo que se comentó en una de, la, de las reuniones. Este, yo creo que eso básicamente es lo que está trabajando el Zotactic Store hasta el día de hoy. Queremos ser cortos, precisos y concisos para que la gente pueda tener una explicación de qué fue lo que sucedió en el Chocho, a qué realmente fuimos allá, por qué razón no se dio un, un sorteo eh, que habíamos anunciado. Y era que estábamos sumamente indispuestos y no entendíamos las razones por las cuales estábamos indispuestos. Así que este básicamente ha sido Ricardo de su tienda de Tactical Store. Gracias a un millón por el apoyo. Todo, todo lo que tenemos hasta el día de hoy, se lo debemos a ustedes. Y con mucho respeto nos dirigimos a ustedes y les presentamos qué es lo que está sucediendo tras bastidores. Así que inmensamente agradecido por todo su apoyo. Este ha sido Ricardo de su tienda de sus tiendas, Tactical Store. Esta vez acompañado por Miguel, también uno de los empleados. Me han visto por ahí, también soy jugador así que Miguel es una mano derecha de nosotros donde él es jugador, artista gráfico eh, desarrollador de contenido caramarógrafo, se fue con nosotros sí. para allá así que nos da la mano inmensamente dentro de, de todo lo que viene siendo esos tácticas, artes, camisas así que de verdad que para nosotros es un honor tenerlo como compañero de trabajo y más comp que compañero de trabajo que somos una familia aquí, así que básicamente este ha sido Ricardo así que gracias por todo y que tengan excelente día, nos vemos en la próxima